Hola mis amigos, espero que la estén pasando muy pero muy bien Yo soy Emanuel eh, González Y eh, pues hoy me acaban de mandar un video de, eh, de un chico que habla sobre Omega Pro Que habla sobre la... Eh, sobre los demás que hablan que es estafa Omega Pro O sea, como tratando de defender, de defender la... Empresa, y eh, pues este video no lo he visto, estoy, recién me lo mandaron, entonces dije, será, puede ser una buena idea sacar un video de esto Y ver el, el, el contenido que, que hizo este chico, y refutarlo eh, en vivo, para, bueno en vivo no, eso está grabado, pero <coughs> en el momento que lo estoy viendo Lo voy a ver por primera vez, vamos a, a, a responderle y más que nada, eso es un análisis que me gustaría hacer para ver qué piensa una persona que está dentro de este, de este esquema Ponzi. Eh, Cuáles son sus argumentos y qué es lo que piensan sobre la empresa. En fin, vamos a verlo. Aquí ustedes están viendo. Eh, el chico que, que, del el que voy a ver el video, eh, se llama Tomás, eh, se llama Tomás Omega Pro, <ríe> eh, no sabemos de qué es su contenido, pero probablemente sea sobre o Omega Pro. Miren, los comentarios están desactivados. Ok. Eh, por algo será, ¿no? ¿No creen que los comentarios están desactivados por, por algo? Porque quieren ocultar algo. Pero tiene 13 suscriptores, es alguien que viene empezando. Pero vamos a ver... Bueno, vamos a hablar de Omega Pro. No se escucha nada, se escucha súper bajito. Voy a tener que en edición subirle al tope a, a esta cosa. Porque si sí lo tiene muy, muy, muy, muy, muy bajo el volumen. Voy, o voy a ver si soy yo. Bueno, aquí yo le puedo subir un poquito más. Pero aún así está con... súper bajo el, el video o Se cuesta mucho escucharlo Vamos a ver es, es una estafa, no es una estafa vamos... Es una no, estafa, vamos... todas luces <risas> O sea, desde mi opinión eh, Vamos a echarle un poquito de Omega Pro eh, ¿Qué es Omega Pro? ¿Las dudas? ¿Por qué? ¿Y por qué? Eh, en mi caso yo confío en Omega el... Ok, eso me encantaría saber. siempre y cuando me dé argumentos este, válidos, no los mismos argumentos de todos, que como me están pagando, sí funciona. O sea, ya vimos eh, en un video anterior que explicamos cómo funciona un esquema Ponzi, que sí les pagan, pero prácticamente los adoctrinan para volver a reinvertir y el dinero vuelve a quedar dentro de, de la misma Omega Pro. Entonces... Eh, si me algo, espero que realmente me dé argumentos sólidos. eso me Pro básicamente es un gestor de capitales digitales. Es un gestor de capital digitales. Palabra simple significa que manejan criptomonedas de los inversores. Que va a utilizar su capital, lo va a introducir en el mercado forex y va a ser mercado directo entre vos y forex. Falso. Eh, hacer eso se llama ser un trader o ser un, eh, perdón, ser un broker. Y para hacer eh, este tipo de negocios, para ser un broker oficial, reconocido, reconocido, legítimo, tienes que tener autorizaciones. Ya lo vimos en un video eh, anterior y Omega Pro no las tiene. Entonces. Esto, esta falacia de que ellos son un broker y que agarran tu dinero, lo meten al mercado de Forex hacen trading, tienen una inteligencia artificial todo esto es falso todo eso es falso, ¿por qué? porque ellos no tienen permiso, no están regulados para hacerlo entonces no lo pueden hacer el dinero sale de un esquema Ponzi el dinero que usted invierte junto con el de otros inversores lo vuelven a... a le pagan a la gente que está arriba eh, y ahí va hasta llegar a, la, a, la, a los CEOs o a la gente que está en la parte más alta. Lo que hace Omega Pro, utiliza tu capital, lo guarda a 16 meses, lo trabaja y te lo devuelve con una ganancia de hasta un 300%. Te lo devuelve con una ganancia de hasta un 300%. O sea que depende... Esa es una estrategia que, que, que, que no sabía. Yo tenía entendido que era un 300% fijo. Quiere decir que conforme... Si en un mes no entraron los suficientes... Es una estrategia muy buena. <ríe> si en un mes no entraron los suficientes inversores, no te van a pagar un 300%. Te, puede que te paguen menos. Y se van a justificar de que... Eh, la criptomoneda está muy baja. Se van a, a, justificar, a justificar de que... Este, las divisas han caído. Muy buena estrategia. Muy buena estrategia. Y de esa manera justifica que en un mes no entraron las suficientes personas para pagarle a los de arriba Entonces le pagan menos. Ya sé por qué ha durado tanto esta empresa. Y nunca hay que, que te el porque a veces Está está muy bien hecha la mampara, está muy bien hecha. Está, está el 300%. Sí. Hasta el momento están pagando el 300% porque están en su punto más alto. En una gráfica, todo este tipo de empresas empieza así como inestable, como inestable, como inestable, eh, hasta que empiezan a hacer videos que van a Dubai, empiezan a contratar a embajadores eh, populares, y entonces la gráfica empieza como a subir, a subir, a subir, a subir. Es donde más gente empieza a entrar, entrar, entrar. Llega a su punto máximo. Y el problema de, del esquema Ponzi es que no, son, no es capaz una empresa mediante que trabaje mediante un esquema Ponzi de recuperarse de una caída porque no hay dinero constante que esté entrando. Simplemente si dejan de haber inversores, la gráfica llega a su punto más alto y hace así. ¡Pum! y se fueron con tu dinero ¿Por qué confiamos en Omega Pro? Básicamente por la credibilidad que tiene Credibilidad, en serio Por los candados de sustentabilidad que tiene ¿Candados de sustentabilidad? ¿Cuáles son esos candados? Me gustaría saberlo. Es una empresa confiable Es una empresa profesional Ok Sus argumentos son que es una empresa confiable, no se dice por qué y que es una empresa profesional, lo cual no me dice nada. ¿Y es la número uno en la industria de inversiones capitales, en inversiones digitales? Eh, no, es falso. Eh, los brokers regulados son los que son la número uno en, en, en inversiones digitales, no Omega Pro. ¿Y que está teniendo una proyección de acá a la China? De acá a la, de acá a la China. ¿Son no para más Omega Pro? ¿Y ¿Por qué en Omega 2, 1 por los dueños? Transparentes. Eh... Los dueños son transparentes. Háganme el favor. Eh, les voy a dejar un video. Déjenme, déjenme poner aquí. Les voy a dejar un video en eh, esta partecita de acá. Donde hablo de los dueños, de toda la gente que se involucra en Omega Pro, de los líderes. Eh, no voy a argumentar mucho sobre esto Simplemente vean ese video Y ustedes me dicen qué opinan Si los dueños son transparentes y si la gente que está aquí es gente eh, Transparente Sigamos viendo 16 meses Lo trabaja y te lo devuelve Con una ganancia De hasta un 300% Ok, estamos claros Hay que afirmar que te va a dar el precio porque a veces te puede dar más, no te puede dar más. Hasta el día de la fecha Está pagando el 300% eh, me me atrasé. ¿Por qué confiamos en Omega Pro? Sí, me atrasé, atrasé el video. Sí, ¿Por qué confiamos en Omega Pro? Uno, por los dueños. Mucha por los dueños. Mucha de... ver, hasta aquí, hasta que siento, o un... sea, que se me revuelve el, el estómago. Carga de todo lo que hizo Omega Pro en Latinoamérica. En Juan Carlos Reynoso. Punto número dos. ¿Por qué sé que no se va a fundir Omega? Juan Carlos Reynoso. Si no me si no me equivoco en mi video hablo de él. Entonces vayan y lo ven, porque créanme que todos tienen de estafas ponzi anteriores y que, y, o sea, si una persona está en una empresa como esta y ya tiene antecedentes de que ha robado en empresas anteriores, ¿ustedes qué creen que va a pasar con Omega Pro? ¿Creen que va a ser la alegría en donde to, en todo va a salir bien? No. Eh, ese tipo de personas lo que hacen, los líderes o los que... Están involucrados en la parte más alta Todo ese tipo de personas lo que hacen es brincar de empresa en empresa Cuando llega a su punto máximo, su punto de quiebre eh, Se brincan, cambian de nombre y se hacen otra, otra estafa de ese tipo Entonces, no ¿Quién se para no fundirse? Cuando vos pones su capital, hay mucha parte del capital Va a ellos ellos se le ¿Para qué? Para que no se funda. Por ejemplo, número uno, cada vez que no... Se quedan el dinero para que no lo funden. Eso no tiene sentido. O reinvertís en una licencia, estás pagándole 49 dólares para poder hacer eso. Imagínense que. O sea. O sea. O sea. Cada vez que compras una licencia nueva, te. te, te, te te piden o te cobran 49 dólares. O sea, es algo de ganar, ganar. te Están no ganando ganan dinero el aparte del que el ya te, te están quitando. Tiene hoy en día más de un millón de cuentas. Pero esas un millón de cuentas hay que multiplicarlas también por la cantidad de veces que se han reinyectado las licencias. O sea, por cada una de esas hay que multiplicarlo por 49. Te da más de 50 millones. Solo con eso preocupante, en vez de, de, de, de alentarme, esos números me preocupan, porque cuando conoces el esquema Ponzi, mientras más gente haya y mientras más dinero haya, más cerca están de llegar a su punto máximo y más cerca están de llegar a su, a su punto de quiebra, porque llega el momento que se vuelve insustentable, entonces... Si ustedes querían invertir en Omega Pro sabiendo que es un Ponzi, el momento de hacerlo era cuando venía empezando, cuando tenía un año, año y medio. En este momento es súper arriesgado y en cualquier momento eh, llega a su punto de quiebra y se van. Eh, Vea que se los estoy diciendo. En un video anterior yo dije que, que duraban un año máximo, pero sinceramente no creo que lleguen ni siquiera a un año. No creo que lleguen a diciembre, a enero 2023. Creo que va a ser en, en ese mismo año, en el 2022. Ni hablar todos los otros candados que tienen. ¿Por qué no es piramidal? No es piramidal, es Ponzi. Ya lo expliqué muchas veces. Primero piramidal. ¿Qué es piramidal? ¿Qué es piramidal? ¿Piramidal uh -huh. es que el de arriba... Si buscas una pirámide, siempre el de arriba va a ganar más que el de abajo. Sí. Pero, está escribiendo también parte de cómo funciona el esquema ponce Bueno, parte, no exactamente. Pero, sí está ganando más el de arriba. Me interesa qué es lo La que va a decir. Más que existe, ¿cuál es? el trabajo tradicional? Gana menos que el gerente, el gerente gana menos que el supervisor, el supervisor gana menos que el dueño. No, no, no, no, no, no, no. Está haciendo está, está un hombre de paja. O sea, no, no, no, no, no. Está comparando el sistema tradicional del trabajo con un esquema Ponzi. O con lo que quieres dar a entender que es una, esquema, una pirámide que en realidad tiene los conceptos un poco distorsionados. Eh, en el sistema tradicional... Eh, el que está arriba siempre va a ser el dueño de la empresa y siempre se va a manejar eh, obviamente por empleados, gerentes, eh, pero depende de tus capacidades subir en esa en esa pirámide. Y sí se podría decir que es una pirámide, eh, pero estás, estás estás enredando mucho las cosas. Eso no funciona así. O sea, estás comparando cosas que no tienes. Estás siendo un hombre de paja. Para, para va, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. A buscar aquí, falacia del hombre de paja. Para que ustedes entiendan un poquito mejor de lo que estoy hablando. Porque yo sé que yo puedo dar este, algunos términos que, que, son, que no todo el mundo conoce. Falacia del hombre de paja. Dice... Eh, Falambra, falacia del hombre de paja, del espantapájaros o del monigote es una forma de argumento y una falacia informal por la que se da la impresión de refutar un argumento pero se hace a través de una idea que no va en línea de argumentación de la discusión por lo que no se refuta debidamente el tema de fondo. Se dice que quienes se involucran en esta falacia en realidad están Atacando a un hombre de paja. El nombre proviene de los monigotes medio. El... Ok, ya entendieron más o menos de que o sea, es, está siendo un hombre de paja 100%. Y así. Esto no es piramidal. No es piramidal, es ponce. Es mercado. Una red, una red, una red el, el que trabaja a la ura, si yo me muevo, voy a ganar más que el que me invitó a mí es ponzi. Y, y si lo dibujamos, el que me invitó a mí es arriba. Así, obvio. Estás, estás describiendo, describiendo un ponzi. <ríe> si lo dibujamos en un binario siempre va a haber alguien arriba. Estás, es que sea estás describiendo Entonces, un ponzi. Ah, exactamente, exactamente. Hay que informarse bien. Eh, eh, no voy a entrar en mucho detalle que es un ponzi, pero lo expliqué con dibujos en mi video anterior, el cual les voy a dejar igual en la esquinita. Se lo voy a dejar en la parte de aquí, para que ustedes si quieren enterarse. Es un video donde, me pregunto, donde respondo a comentarios que me dejaron en mis videos anteriores de Omega Pro. Y una de esas preguntas me llevó, bueno de hecho la primera pregunta me llevó a explicar cómo funciona un Ponzi. Entonces, si ustedes creen que Omega, po, no, Omega Pro no es un Ponzi o una pirámide, eh, en este caso que él argumenta que, que no es una pirámide no lo es es un ponzi que tiene muchas cosas de una pirámide pero no eh, hay que diferenciar ponzi y pirámide vean ese vídeo no para no entrar en mucho detalle de, de si es un ponzi o no que si es un ponzi <risa> vamos a seguir viendo otra cosa que tiene bueno mega pro es eh, que no es no lo tomamos como una empresa o por lo menos en mi caso no termina siendo una comunidad. porque una comunidad? Porque el que te invito tiene un equipo detrás que vos no conocés y todo ese equipo detrás. A mí no, o sea, es, es, eso, es un, eso es un negocio de inversión donde te van a dar una rentabilidad bastante alta. A mí no me interesa hacer comunidad. El que entra aquí le entra porque quiere hacer, generar ganancias. Me hacen falta de dos para poner comillas. Otra, tiene otro equipo detrás que vos no conoces y forma una comunidad gigante de personas. Están todos buscando lo mismo. Eso, pueda, y eso Y eso qué. Cambiar su estilo de vida y estar tranquilos y dejar una herencia, dejar un legado en sus generaciones se puede hacer reporación. Se re puede hacer ¿Se re... se de parte parte de siempre y cuando estés en la parte de arriba. Generar tanto dinero como para para dejar una herencia, como él dice, en, en este tipo de esquemas lo hacen la gente que, número uno, o está en la parte de arriba, o número dos, mete mucha gente, porque ellos dan recompensas bastante jugosas por meter a, a gente. Entonces, eh, mientras más gente, o sea, no, eso de que no vas a trabajar mentira, porque... Si quieres ganar mucho dinero en ese tipo de empresa, antes de que su punto de quiebre, que ya dijimos que, que probablemente no llegue ni al final de ese año, eh, tienes que meter a mucha gente y eh, para eso tienes que, tienes que trabajar. No es tan fácil como hacer un videito y ya. Tienes que ya, eh, prospectar, tienes que llamar a mucha gente, tienes que invitar amigos. Tienes, o sea, es un trabajo bastante complicado si quieres generarlo. Eh, generar el dinero y que te dé oportunidad de sacarlo completo, sin que te quiten nada porque eh, en este tipo de empresas siempre te obligan bueno, vamos a repetir otra vez te obligan a reinvertir te cobran una comisión si lo sacas antes de tiempo, o sea eh, estás trabajando de gratis y al final cuando, cuando llega a su punto de quiebre le dicen bueno, nos vamos con el dinero de todos y todo el trabajo que invertiste se fue por el calle. Contra La empresa en Argentina está hace poco Y metiéndole cuatro meses Yo personalmente Veo gente que De trabajar en pedido ya Se fue a Dubái A conocer a los dueños Y 4 wow. meses chicos Eso lo hacen justamente por eso Para dar la impresión Dar la ilusión De que si otra persona, que está en peores situaciones que la mía, está logrando cosas mejores que las que yo estoy logrando, ¿por qué yo no lo voy a hacer? Eso es chantaje emocional. Eh, porque lo que hacen es chantajearte con argumentos eh, que son falacias. Lo que hacen es chantajearte con imágenes, videitos en Dubai, donde tienen eh, proyectado el logo de Omega Pro en uno de los edificios más altos. Eh, con carros, con stickers de Omega Pro. O sea, todo esto es un chantaje para meterte a, a, este, a, esta, a este esquema. Sí cons... pueden, ¿Por qué nosotros no podemos? Ven, se lo estoy diciendo. Se lo estoy diciendo. Porque, porque se animan. <risa> porque se es que todos son iguales, la verdad. Todos son o sea, iguales. Antes de que el presente en Omega Pro ya le digan que no. Primero, o sea, ya hay mucha gente que, que les es está de... diciendo que no. Eso me alegra mucho, hay gente que está despertando, hay gente que está mínimo cuestionándose Investiguen, investiguen bien, infórmense bien, porque lo que primero pones en YouTube y vos pones Omega Pro, lo primero que salta es estafa <risa> Vamos a ver si es cierto Vamos a poner eh, Omega Pro Él dice, investiguen, pero investiguen bien. O sea, <ríe> háganos, háganos caso a nosotros, no a los que hablan que es una estafa. Si pones Omega Pro, sí, vea, Omega Pro, estafa, cinco pros, ajá. Lo primero que sale es que es una estafa. Y, y, y, y plan de compensación. Sí, sí, sí, sí, sí, tiene razón, tiene razón, tiene razón. ¡Ah, por cierto! Bueno, ahorita les digo algo. ¿Pero quién pone eso? ¿La competencia? La competencia, los que los están invitando a meterse a otra, a otra plataforma, como yo. Que es un argumento que me han puesto en los comentarios miles de veces. Y me gustaría saber cuál es la plataforma. ¿A qué los estoy invitando yo? Porque yo, hasta donde yo sé, yo no estoy invitando a nadie a ninguna plataforma. Pero, los están adoctrinando a todos para que crean si alguien refuta algo sobre Omega Pro y habla mal de Omega Pro es porque quieren que entren a, a otras plataformas es porque, porque no son parte del cambio, es porque no tienen la capacidad de, de, de, de superarse en la vida, o sea, son las falacias típicas de esta, de esta gente o alguien que no le conviene hagan una simple ecuación si ustedes si todo el mundo estuviera en Omega Pro no habría pobreza, no habría nada, porque es un, un cambio de, es un flujo. Si todo el mundo estuviera en Omega Pro, porque los pa Ay, países enteros no pagan la deuda externa, no meten dinero, capital fuerte en Omega Pro, porque saben que es una estafa, porque saben que se va a caer, porque saben que es un ponzi, por eso. capital constante, o sea, no tiene sentido. De siempre va a haber gente a favor y gente. ¿no? no tiene sentido lo que estás diciendo. Oiga. Los que le va a ir bien... Son los que se animan, los que se arriesgan. Ve, lo que les digo, típico argumento de gente que está doctrinada bueno, porque por, porque por ellos, ellos mismos. Le va a tirar flores, le va a tirar eh, negativas a la, a, la, a la empresa. Entonces, más allá de que uno le quiera, eh, le presente el negocio, no se lo presente, está en uno a decir, bueno, a ver, yo voy a investigar, ¿me cierra o no me cierra? A mí me cerro. Porque yo en... en Argentina significa algo, me cierra o no me cierra, es que... O sea, yo sé lo que quiere dar a entender pero aquí no significa, me cierro o no me cierra no significa nada, es como me cuadro o no me cuadra por ahí anda me imagino en Argentina y en Argentina económicamente están para atrás en Argentina el dólar está hoy en, día en 220 pesos argentinos o sea que solo ganando mil dólares por mes ya sos clase alta acá viví súper bien, por lo menos donde yo no me conviene estar en el mercado, me reconviene si sos argentino, te reconviene. No. Si el resto del mundo, te re conviene también. Pues... No te conviene porque vas a invertir dinero que no tienes, dinero que te hace falta, dinero que podrías ahorrar para tener una vida mejor en un futuro, trabajando, esforzándote, no de la manera fácil que te propone Omega Pro, que el que va a ganar va a ser el que está arriba del ponzi en el momento que se vayan con la bolsa acumulada de todo el, el dinero que han generado a través de los inversores. Eh, no, no te conviene ¿De qué empresa te está brindando? Que pongas tu capital y que en 16 meses lo tripliques Ninguna, porque, porque es una fantasía por diga, eso. bueno, esto es una parte Si vos querés trabajar para mí, somos socios Me conseguís gente y yo te voy a dar un retorno con Un retorno de ganancia Solo por contarme lo que estás haciendo al resto a, por, porque así hacen crecer vamos a ver, vamos a analizar una cosa vamos a analizar una cosa algo tan sencillo tan fácil como que si, si, si ellos tienen una inteligencia artificial que hace trader que, ha, que, hace, que, hace, que hace trades y que y que, y que te, te dan una ganancia un 300% en 16 meses ¿Por qué son tan buenos? ¿Por qué son tan bondadosos? ¿Por qué necesitan tu dinero? ¿Por qué quieren compartirlo con el mundo? ¿Por qué quieren que todo el mundo use? ¿Por qué no existe? Porque lo que quieren es meter a más gente que meta más dinero? Si, si eso existiera de verdad, ¿ustedes creen que alguien que cree una inteligencia artificial que les dé un retorno de 300% por hacer trades en criptodivisas, ¿ustedes creen que lo compartiría con el mundo? No, yo, o sea, si yo inventara algo así, yo me lo dejo, me quedo calladito y me hago millonario yo. ¿Para qué quiero compartir esto con el mundo? Porque no existe, es una falacia. Están utilizando un argumento tonto para meter a gente. Lo que quieren es que tú metas el dinero para ellos quedárselo. Así de fácil. Esto es como un ahorro. Omega Pro tiene tres años de funcionar. Imagínense la cantidad de inversores que han metido dinero durante esos tres años. Cuando ellos se vayan, se van con todo ese dinero. Entonces, ay, sigamos viendo. Hay que hacerlo. Si realmente uno quiere, pero... Por cierto, es que casi ah, se me olvida decirlo. Eh, como ustedes saben, yo estoy dentro, ya lo conté en un video, estoy dentro de muchos grupos de WhatsApp, donde hay gente, eh, líderes, por así decirlo, Gente que, que están en la parte más alta de, la, de, este esquema, de este esquema Ponzi. Y me di cuenta de algo. De que los están mandando a hacer videos a todos. Los están motivando a hacer videos que para meter a más gente. Para que más gente conozca de este, de este, de este sistema. Pero esto lo están haciendo realmente con el fin de tapar la mierda ¿por qué? porque como ya vimos si, si si pones Omega Pro lo primerito que te sale es que es un staff entonces quieren tapar la mierda me, me, me, me sorprende mucho porque vean, aquí tengo Omega Pro si yo pongo si yo pongo que me tire los videos de Omega Pro de sola de hoy de las últimas 24 horas hay videos del de mismo tomás Pro hay videos eh, hablando, obviamente, de, de explicando cómo es esto. Hay otros videos de... Vea, con cero visualizaciones. Este tiene una visualización. Hace nueve horas. Presentaciones, presentaciones, presentaciones, presentaciones, presentaciones. Todo esto es última 24 horas. Vean la cantidad de videos en las últimas 24 horas. Videos de presentaciones del de viaje a Dubai. De cómo funciona, de este. Eh, ¿Cómo es que se llama esto? Cuando das. Ah, se me fue la palabra. De. Testimonios, de cómo les está yendo a cierta gente. Vea, todos es, toda esta cantidad de videos fue subida las últimas 24 horas. ¿Por qué? Se preguntarán ustedes. Porque a ellos los están mandando a hacer estos videos. Están, en una, en, en, en, en, en, están tapando la mierda, están tratando de que la mierda no salga a flote. Para que en YouTube lo que quieren es que con todos estos videos que subieron en las últimas 24 horas, tapar los videos donde hablan que Omega Pro es una estafa, que no lo están logrando muy bien. Entonces le dicen a la gente que hagan videos que para meter a más gente, que para aquí para allá, pero en realidad lo que están haciendo es esto. O sea, vean la cantidad de videos las últimas 24 horas. 24 horas donde donde hablan solamente de presentaciones. O sea, es lo mismo todos los días, lo mismo todos los días, todos los mismos. O sea, están subiendo una cantidad insana de videos a YouTube. Para, eh, para que no salga eso. Para que no salga esto de primero, de que Omega Pro es una estafa. Eso es lo que quieren evitar. Que todos esos videos que ellos suben se mezclen con los que están aquí hablando que es una estafa para que la gente no vea la realidad. Me di cuenta de eso y se los comparto. Esperaros salir adelante. Es por acá. Es por acá. O sea, te está brindando plata, te está brindando conocer gente nueva para la gente que es X. introvertida, te ayuda mucho. X. Para la gente que no conoce a nadie, te ayuda mucho. Qué buenos que son montón de personas. Y tú vas re buena, onda, re copas. Obviamente te van a decir que no. Y obviamente te van a bardear Pero que eso no te desanime tampoco. O sea, bueno, no es para vos, loco. Genial. hola en seis meses nos vemos de nuevo que va a ser para vos. ¿Por qué en seis meses? Porque en seis meses te va a ver en otra posición económica. <risa> ok. Es simple, eso. En seis meses te van a ver en otra posición económica. Cuando Megapro te da... El dinero, o sea, te da rentabilidad de, 300, de hasta 300% hasta 16 meses. Entonces, aquí hay un incongreso no, bastante es grande. Es simple. Desde lo particular, yo les recomiendo Megapro. A mí me está rindiendo. Vean, hacen presentaciones, investiguen bien, no se queden con lo que yo digo. Pero, en lo personal, Omega Pro me está ayudando mucho a mí, a mis amigos, a mi familia. Eh, en... Eh, Cuidar el capital, porque acá en Argentina eh, todo se desvaloriza y encima... Bueno, creo que ya el video terminó. Bueno. Eh, eso fue todo, gente. De verdad, espero que la gente abra los ojos. Que la gente... Eh, eh, eh, que la gente... Por lo menos se pregunte. Por lo menos analice antes de entrar a este tipo de empresas. No que se vayan con lo que lo quieren engañar, con lo que les dicen. Y bueno eso fue todo, espero que el video eh, les haya servido de algo y nos vemos hasta la próxima, chao